Hay que te como y te como, hay el mayor surtido de panes artesanales y pasteles en panaderías y pastelerías troyano los encontrarás además en nuestras cafeterías podrás disfrutar un buen café un gran servicio y calidad pero sobre todo te vas a sentir bien en un ambiente cálido y acogedor el equipo de pastelería y panadería troyano os deseamos una feliz feria estamos en avenida Constitución Calle 19 de octubre y Pablo Ruiz Picasso. Teléfono 952-781170. ¡Ay, que te voy a comer!